Hola, hola, hola, mis amigos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente por algunas circunstancias. El día de ayer estuvimos de viaje y no tuvimos la oportunidad de poder compartir con ustedes nuestro tema del día de ayer. Bueno, estamos terminando el mes. Hoy día estamos realmente en el 30 del de mes. A ver, ¿hoy es 30? Sí. Eh, estamos, a ver, ¿30 del, de, de qué mes estamos hoy día? Vamos a ver cómo estamos. 30, por supuesto, del día de enero, el 30 de enero, cuando ya hemos pasado casi un mes, queríamos hacer algunas consideraciones referentes a la visión de futuro y, por supuesto, nuestro propósito en la vida. Creo que cada uno de nosotros hemos estado reflexionando sobre eso y me ha gustado los comentarios que ustedes nos han dado respecto a que hemos estado ayudando a varias personas a entender mejor cómo vivir con propósito y tener sentido. Eh, hoy queremos algunas, considerar algunas cosas importantes referentes a nuestro, nuestra visión de futuro, pero eh, cómo mantener el enfoque, ¿no? el enfoque en lo que nosotros queremos. Tal vez una de las cosas que tenemos que aprender en nuestra vida es a desarrollar disciplina. Disciplina en eh, uh -huh. aquellas cosas que nosotros quisiéramos conseguir en la vida. Por ejemplo, si queremos conseguir en la vida uh, un objetivo específico, necesitamos este, mantener un, un, una forma de vida, un sistema de, de actividades que nos permitan, eh, por ejemplo, cumplir algunas cosas que son importantes para, no, para nuestro, el logro de nuestros objetivos. Eso tiene que ver mucho con el enfoque que tenemos. ¿Qué enfoque le vamos a dar a nuestro propósito en la vida? No solamente el mirar hacia lo que queremos lograr, sino qué tipo, qué, qué, qué, de qué manera lo vamos a desarrollar de qué manera nos vamos a enfrentar, o de qué manera vamos a, a cumplir ese propósito en la vida, y quizás la metodología que utilicemos va a decir muchísimo de lo que realmente nosotros queremos eh, alcanzar. Eh, poniendo el ejemplo de un líder importante que yo admiro muchísimo, o una líder importante que admiro muchísimo, es la Madre Teresa de Calcuta. Me encanta muchísimo su historia. He leído sobre ella, he comentado sobre ella, y parece que muchos de nosotros podríamos eh, aprender un poco de ella, ¿no? Cuando ella, por ejemplo, su propósito era ayudar a los niños huérfanos, ayudar a la gente necesitada, ¿no? Y cuando ella quería realizar algo, generalmente siempre lo mencionaba desde la perspectiva de que Dios proveía todo lo que ella tenía. Nunca perdió esa visión, nunca perdió ese enfoque. Un día estaba ella para alimentar a los, a los niños en la tarde y les había sobrado un poco de comida y por la casi de anochecer sacó unas bolsas y las puso en la calle porque algunos, algunas personas que vivían en la calle necesitaban alimentarse y cuenta la historia que una, una monja que trabajaba con ella le dijo oye este madre, ¿por qué usted está sacando alimento? mañana necesitamos para los niños este alimento nos puede servir para preparar el desayuno el día siguiente y ella dijo, si yo no vacío mis alacenas yo no tendría espacio para que Dios mañana pueda llenarlas. Porque si estarían llenas durante la noche, ¿dónde va a poner Dios aquellas cosas que yo necesito para el día de mañana? El hecho de, de mantener un enfoque, de vaciarse hacia los demás, también era un concepto que manejaba Jesucristo. Jesucristo estaba predicando cuando él, él estaba eh, hablando acerca del reino y todo lo que él nos enseñó en su palabra, y que se, los, los apóstoles lo han escrito para para bien nuestro y por supuesto para tener y crear esperanza en las promesas de Dios estaba hablando él cuando la gente le había seguido durante casi todo el día y dice la historia que ellos habían eh, pasado ya la hora de la, de la comida y la gente estaba con hambre pero no se querían ir estaban escuchando a Jesús y entonces Jesús eh, escucha a uno de sus discípulos señor tienen hambre ¿por qué no los dejas ir que se vayan a comer y luego que vengan y Jesús le dice denle ustedes de comer y él dice ¿de dónde? Y parece que por allí, entre la multitud, había un niño que tenía eh, cinco panes y dos peces. Yo me imagino a uno de los discípulos trayéndole a Jesús los cinco panes o los cinco panes y dos peces, diciéndole, hey Jesús, con cinco panes y dos peces no vamos a alimentar a una multitud de cinco mil Como quien diciendo, mira, no nos hagas pensar algo que es imposible. No nos trates de decir lo que tenemos que hacer cuando realmente nosotros no... No tenemos la posibilidad. Mejor que se vayan a su casa a comer y luego que vengan para seguir escuchando tus enseñanzas. Jesús, que comprende la falta de enfoque respecto a su ministerio en los discípulos, les dice, miren, en realidad ustedes no entienden lo que yo estoy haciendo. No entienden quién soy yo. No tienen ni idea de qué es lo que yo puedo hacer. Yo he venido a morir por ustedes, he venido a salvarlos de la muerte eterna. Y ustedes no entienden que yo incluso puedo dar de alimentar a esta gente. Háganlos sentar a todos. Y me imagino a Jesús mirando a la multitud y mirando a los discípulos su incredulidad. Y dice la historia que Jesús comenzó a partir el pan. Yo me imagino partiendo el pan por acá, por la parte donde están sus dos dedos que eh, rompían el pan, ¿no es cierto?, y me imagino en la parte de atrás no había nada, pero se seguía saliendo el pan. Y la historia dice que ellos recibían el pan y le decían, denle a la multitud. Y ellos llevaban pan en sus, en sus manos. El enfoque de Jesús era dadles de comer. El, la manera como lo iban a hacer era con confianza y con fe. No tenían que hacerlo como ah, yo te estoy dando de comer o yo voy a hacer esta obra por ti. Es Dios quien me concede y me da para yo concederte. Es decir, yo como ser humano me pregunto si estoy en la capacidad internamente, por eso dijimos consideraciones internas y externas, ¿estoy capacitado para entender cuál es el enfoque que tiene Dios para mi vida? ¿Estoy en la capacidad de poder entender qué es lo que Él quiere a través de mí hacer en este mundo? Si durante este mes ha seguido mis conferencias, He hablado de muchas cosas importantes, quizás sencillas, de repente ni siquiera valiosas para muchos de los que me escuchan. Pero por ahí varias personas me han escrito, me han, dicho, me han, hecho, me han hecho entender algunas cosas que yo no entendía antes. Entonces, si hay una persona que durante este mes en el programa Visión de Futuro ha descubierto su propósito de vida, sabe su para qué y entiende que Dios puede usarlo para poder ser un medio para llevar algo a la gente, a su familia, por lo menos que se ponga a disposición para ser un instrumento útil para Dios. Me imagino a Pedro recibiendo pan y peces en sus manos. Y la historia dice que ellos iban a la gente y le daban lo que habían recibido. La única manera que tenían ellos que poder seguir dando era mantener su enfoque, el enfoque de Jesús de alimentar a la gente, y ese alimentar a la gente les permitía a ellos mantenerse en contacto permanente con el que daba el pan y, el, y, y los peces. Es decir, si tú vas a darle el pan y los peces que te estoy dando, porque yo quiero que la gente entienda que he venido aquí para servir, ese es mi enfoque, es mi propósito, y que puedo hacer esto y mucho más y salvarlos del pecado, quiero que tú seas un instrumento mío para que mantengas este enfoque y llegues a la gente. Entonces, ellos iban a la gente y ¿qué sentían? Cuando daban, se sentían necesitados del pan de nuevo. O sea, iban a la gente, le daban el pan y se sentían vacíos, sus manos se vaciaban y volvían a Jesús para poder recibir más pan y más peces. Esa era, esa era la dinámica. Tú me das, Señor, aquí dentro yo siento tu presencia. Me has hecho entender por qué y para qué estoy en este mundo. Y yo quiero servir, yo quiero dar bienestar, paz, confianza, eh, amor a la gente. Yo tengo que por, por dentro tener claro cuál es la razón por la cual yo vivo. Cuál es la razón por la cual yo existo. Si yo entiendo esas cosas, si yo me pongo a pensar en esas cosas, voy a darme cuenta que mi propósito en la vida tiene sentido. Cuando siento el vacío después de dar internamente, yo voy y busco en Jesús, en Dios, llenarme del sentido que necesita mi vida nuevamente para poder seguir vaciándome en los demás y poder dándome a los demás para poder servir a los demás para darle sentido a mi, a mi propósito de vida. ¿Qué puedes hacer por los demás? Como profesional, como enfermera, como médico, como dentista, como pastor, como predicador, como comerciante, como lo que sea. Como comerciante haciendo negocios correctos, como predicador predicando la verdad de la palabra de Dios, como, como médico haciendo la labor correcta éticamente. O sea, que todo lo que tú hagas tenga un enfoque de servicio a los demás con el propósito de representar a aquel que te da la vida, aquel que te da la salud, aquel que te da las oportunidades, aquel que te hace valorar tus experiencias, aquel que te da resiliencia para poder resolver situaciones difíciles, porque él te hace comprender, te da conocimiento, te da la capacidad de raciocinio, la reflexión, de todo eso hemos hablado durante esta, este mes. Para que veas tú que cada cosa que hemos ido, ido mencionando es justamente con el propósito de que tú entiendas aquellas cosas que debes valorar internamente para poder ser útil externamente. Hemos hablado de los conflictos. Muchos conflictos van a aparecer en, en, en, en la vida mientras tú estás tratando de desarrollar tu, tu, tu propósito de vida. Muchos. Pero tú tienes que aprender a resolverlos. Tienes que entender cada situación. Si son reales, si son inventados, si son imaginarios, si son grupales, si son intrapersonales, si son interpersonales. Tú tienes que entenderlos, tú tienes que mirar cada consideración que tú hagas dentro de este contexto, te dará una pauta de lo que tú realmente quieres o debes cumplir en tu vida. Estábamos conversando con una persona acerca de los conflictos que generan muchas veces eh, un, un o que limitan a las personas en su propósito de vida y comentábamos un poco acerca de los conflictos que tenemos eh, en la pareja, por ejemplo la familia ¿no? Eh, y yo conozco muchísimas muchísimas personas como yo que de alguna manera hemos, como toda pareja tiene sus problemas eh, con sus hijos, con su familia muchas veces se ha querido cumplir un propósito y no se ha podido porque, porque la pareja no ayuda porque el esposo no, no aprueba y la esposa quiere hacer ciertas cosas yo recuerdo una pareja que su esposa se convirtió al evangelio y ella quería ir a la iglesia a ayudar con los hermanos a, a atender a los pobres, los necesitados. Había un programa que se llamaba Food Bank, donde los domingos repartían comida a la gente necesitada, verduras y de todo, ¿No? En los Estados Unidos. Y esa persona quería ir a la iglesia y ahí la iglesia a repartir y varias veces ella iba incluso desobedeciendo a su esposo. Hasta que un día el, el esposo apareció a la iglesia. ¿Qué había ha pasado en la mente de él? Él estaba pensando que la esposa con otras hermanas de la iglesia, estaban reuniéndose en la iglesia simplemente por hacer chismografía o nunca había ido a ver. Cuando llegó los encontró ellos repartiendo y él se quedó mirando en la puerta y él me lo contó eso después y me dice, yo me quedé sorprendido ver a mi esposa, que nunca yo le he escuchado que tenía ganas de ayudar a la gente y cosas por el estilo, y me quedé parado mirando en la puerta y dije, para eso viene esta señora y yo regañándole en la casa, yo no dándole permiso en la casa. Entonces, cuando él me contó esa historia, ya habían pasado como tres años, él ya estaba, era miembro de la iglesia también, se había convertido al evangelio, y ella me dijo, yo estaba dispuesta a, a desobedecer a mi esposo con tal de cumplir mi propósito. Yo le digo, y si él se, se enfadaba tanto y la golpeaba, y qué no importa, es él. yo estaba decidida a ayudar, a servir, y la iglesia me, me había mostrado, yo también era nueva, no sabía que eso se podía hacer, no sabía que había tanta gente necesitada, y ese día comprendí que la gente necesitada me estaba esperando. Y dice, allí es cuando yo entendí mi propósito en la vida. Y después dije, cuando mi esposo se convirtió, me di cuenta que él también entendió lo que yo tenía, y por eso hoy juntos hacemos esa labor. Aquí hay una cosa importante que vamos a hablar un poquitito en las, próximas, en, los próximos, eh, en las próximas conferencias. Tomar la prioridad de las cosas de Dios en nuestra vida, valga la redundancia, como primero. Como lo primero. Es menester, dijo, dijo San Pedro, obedecer a Dios antes que a los hombres. Es posible que tengas grandes problemas en tu vida, porque justamente quieres cumplir el propósito que tú tienes lo tienes enraizado en tu corazón, has entendido que tú has venido a este mundo para ser un ejemplo del amor de Dios a la gente, para ser servidor de Dios a la gente, para ser orientador de, la, de Dios a la gente, que es lo que yo quiero y, y creo que puedo hacer. Entonces, nada debe detenerte. Esa convicción debe estar profundamente enraizada en tu corazón. Tú debes sentir ese compromiso sobre tus hombros. Tanto así que tu enfoque debe ser cumplir el propósito de Dios en tu vida. Mi mamá es una mujer, es un ejemplo de eso. Yo tengo el honor de tener una mamá que todos los días me repite, mañana, tarde y noche, predique el evangelio, haz tu trabajo, no dejes de hablar, tú naciste para eso, a un trabajador, ora por él, eh, eh, entregale la Biblia, estudia la Biblia con él. O sea, su vida está dedicada a eso. Y eso me dice que ella tiene claro cuál es su propósito. A veces suena pesado, pero eso es su propósito. Lo no tiene claro. No tiene ninguna duda. Y lo exige. Se exige a sí misma. Quiero ir a hablar con esa persona. Ayer fuimos de pasadita a despedirse con una familia porque estuvo, comenzó a estudiar la fe de Jesús con ella y dijo, ¿Están estudiando la fe de Jesús? ¿Están tomando la lección? O sea, no pierdes su enfoque. Tú no pierdas tu enfoque si tienes claro qué es lo que tú quieras. Si tienes alguna pregunta respecto a Boris, aún no he logrado entender bien qué es lo que yo quiero. Si tienes alguna pregunta, no dudes de escribirme, porque yo, yo te quiero ayudar a mantenerte de manera sostenida, enfocado en aquello que tú has descubierto en tu vida. Pero tienes que tener convicción de eso. ¿eh? Tienes que creerlo. Y para creerlo tienes que tener el conocimiento necesario de las áreas en las cuales tú quieres desarrollarte estábamos conversando hace tres días atrás con un amigo, Wilson, bueno, ayer, perdón, estuvimos cenando con su esposa y, con él y, y le hablábamos un poco acerca de las labores sociales que vamos a comenzar a hacer. Vamos a comenzar a hacer campañas dentales, porque acá muchísima gente sufre de problemas dentales, acá muchísima gente sufre de, de dolores de muela que no se pueden liberar porque no tienen dinero. te vamos a hacer campañas para apoyar. Si tú quieres apoyarnos, escríbenos y nosotros, déjanos tu número telefónico tu, tu WhatsApp y nosotros te vamos a contactar porque manos ayudadoras es nuestra fundación y vamos a trabajar por otras personas. Yo creo que Manos Ayudadoras debe ser un movimiento que abra centros de atención permanente en diferentes lugares del Perú y en el mundo. Si tú quieres hacerlo también en otro país, hazlo. Nosotros te apoyamos. Tenemos un grupo de amigos que nos están mandando fondos y que vamos a apoyar proyectos para que ustedes puedan tener esas labores en su comunidad. Queremos que Manos Ayudadoras se convierta en una en una semillita en, en Chile, en Argentina, en México, en Brasil, donde tú estés. Si tú quieres comenzar y ser parte de nosotros, te animamos a que seas parte de nosotros. Y nosotros queremos apoyar apoyarnos. Hay gente que está decidida a mandarnos dinerito, 50 dólares, 20 dólares, y con eso vamos a poder apoyar proyectos de labor social en diferentes lugares del mundo. ¿Tú te imaginas con una pequeña contribución en cada país haciendo el bien a algunas personas? Nosotros venimos trabajando con mis hijos hace más o menos 20 años. Estos últimos 5 o 6 años no hemos hecho mucho porque hemos estado reestructurando nuestro proyecto y por, ya hemos comenzado este año desde el primero de enero. Hemos abierto un, un centro de atención a niños violados y, y maltratados eh, gracias al trabajo de la doctora Karen. Eh, hoy día vamos a conversar un poco acerca de eso y sin duda vamos a tratar de darle el repunte también. Eh, estamos hablando de comedores para gente que necesita. Vamos a hacer campañas de salud. Porque creemos que Dios tiene un propósito para nosotros. Hemos recibido de él y de él, recibiendo lo damos. No somos nosotros los, los que llevamos el honor. Es el honor de Dios quien nos da el privilegio de recibir el pan que daban los discípulos a la gente. Y cuando tú das, tus manos quedan vacías para poder recibir más. Y lo interesante de esta historia de la realidad de, esta, de esto que te estoy hablando, es que si tú tienes esa convicción en tu corazón y eres confiable para Dios, Dios confía en ti y tú eres una persona confiable para Él, Él te va a dar no solamente para que des a la gente, sino para que tú también tengas bienestar, para que recibas bendición, para que tú goces del privilegio de ser un servidor del Todopoderoso en tu vida. Yo le agradezco a Dios por esta ventana que me da para poder conversar contigo, para poder hablar contigo respecto a estos proyectos que queremos hacer y queremos vivir. No es mío, es tuyo. Tómalo como tuyo. Y una vez que has descubierto tu propósito en la vida, de repente es tu hijo, de repente es tu esposo, tu esposa. De repente tu misión está ahí nomás en tu casa. De repente tu misión está ahí con tu vecino. De repente tu misión está con construir algo para tu comunidad. Yo no sé. Dios puede hacer algo por ti y dentro de ti se va a crear esa máquina que mueva a, la, a, a las personas a vivir una experiencia de una vida con propósito. Y te aseguro que tú vas a sentir lleno tu corazón, vas a sentir que realmente vale la pena. Ojalá Dios te ayude y te bendiga en esta noche. De verdad deseo lo mejor y espero que este mensaje te haya ayudado. Vamos a orar. Gracias Padre por el privilegio que tenemos de poder compartir este mensaje esta noche. Ayúdanos a ser intermediarios de bondad, bendición y llevar paz al corazón de las personas. Ayuda a mis amigos que escuchan tu palabra y que escuchan cada noche, que nos siguen. Te rogamos que puedan ser más personas y podamos compartir esto con muchas más personas que escuchan tu palabra. En tus manos nos encomendamos porque tú eres nuestro Dios y te amamos mucho y te servimos. De corazón, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y que cada uno de ustedes pueda tener la paz que Dios nos da al corazón cuando entendemos para qué estamos aquí. Nos vemos mañana. No te olvides, salimos en Facebook Live a las 7 de la noche y por supuesto en Boris Darmon Canal todos los días media hora después de terminar esta conferencia. Chao, chao.